Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, queridísima consejera. Encantado de tenerte aquí en San Pedro. Querida viceconsejera Macarena, director general de APAE. Nuevamente en nuestra ciudad, lo cual es un orgullo para todos. Nuestra delegada provincial de la Junta de Andalucía, querida Patricia. Nuestro delegado de Educación, Miguel Briones, eh, ...gran conocedor del tema educativo... ...que vuelve a su casa... ...queridos compañeros de corporación... Javier, como teniente alcalde, Manolo, encantado de que estés aquí, y a nuestros dos directores de educación, tanto a Carmen como a José Antonio, y por supuesto a todos los que nos, hoy nos acompañan particularmente y de manera muy especial al director de este centro que va a tener la gran suerte de poder eh, tener unas magníficas instalaciones con un gran profesorado que estoy convencida de que tendrá la ilusión que en este momento tienen todos los que inician este curso político, a los medios de comunicación que nos acompañan y, en fin, a todos los que sabían que hoy era un día especial, muy especial, muy demandado en San Pedro y que han querido acompañarnos. Porque efectivamente esta era una demanda y lo sabéis todos los que eh, habéis tenido eh, y habéis visto a lo largo de los años cómo eh, las, todos los equipamientos educativos eran un clamor que no se invertía y que por parte de la Junta no había una apuesta decidida en nuestra ciudad. Es cierto y desde aquí quiero decir que eh, eso cambió. En la pasada legislatura yo tengo la inmensa suerte, igual que tú, querida Patricia, que lo tuviste en el Consejo de Gobierno, de tener un consejero al que hoy recordamos de manera muy especial, como fue... Javier Imbroda, que teniendo pues el apoyo de nuestro presidente Juanma Moreno decidió invertir y gracias a esa inversión y a esa primera piedra que tuvimos aquí la oportunidad de contar con Javier Imbroda, hoy eh, podemos iniciar el curso político en San Pedro con un instituto que abre sus puertas y con unos alumnos que estoy convencida de que van a disfrutar de una parte importante de su vida, de su formación. Hoy, querida consejera, tú recoges un legado y conociéndote como te conozco, eh, sabiendo cómo eres, siendo amiga desde hace tantos años y sabiendo de tu capacidad, Estoy segura eh, que seguiremos trabajando, seguiremos impulsando y así lo ha hecho en la mañana de hoy, donde hemos tenido la oportunidad de seguir avanzando con proyectos eh, para Marbella, para San Pedro, tendremos la oportunidad de contar con el apoyo de la Junta de Andalucía, porque para nosotros es fundamental. O sea, yo creo que esa esta, decíamos que esta legislatura tendría que ser la legislatura de los equipamientos, que tendríamos eh, que empezar a trabajar para dotar a Marbella, a San Pedro de los equipamientos, Necesarios. Y es verdad que ya que estamos en San Pedro hay que recordar que afortunadamente tenemos un centro de salud nuevo, que afortunadamente vamos a tener este instituto y que no queda ahí. En tu delegación, querida consejera… Tenemos el Instituto de las Chapas, que espero que sea una realidad y que el próximo curso también tengamos la oportunidad de inaugurarse. Y también el resto de los equipamientos, pues desde el hospital al resto de los, centros, de los centros de salud, a esas carreteras, por poner algo de aquí, de San Pedro, esa carretera de ronda que se cedió al ayuntamiento y donde vamos a trabajar de manera conjunta, ese intercambiador. Y, en definitiva, una apuesta decidida, que es lo que yo creo que se reclama a las administraciones. El ayuntamiento también ha hecho un gran esfuerzo y, como yo sé que la consejera va a hablar de su competencia y de lo que ha hecho la Junta de Andalucía, querida consejera, yo te voy a decir también el esfuerzo que se ha hecho a nivel municipal, también en materia de educación. Hemos sido capaces eh, y aquí, bien cerquita, se está construyendo el nuevo pabellón de San Pedro, un nuevo pabellón de deportes, Tendremos la posibilidad de tener una oficina de turismo, ese plan centro, esa finca de la caridad... ...que dará por fin apertura a ese recinto ferial y a ese espacio polivalente que acabamos de visitar en la mañana de hoy. Y, en definitiva, yo creo que un esfuerzo conjunto por parte de todos, como os decía, para dotar de las infraestructura necesarias. En materia de educación, y tenemos aquí tanto a José Antonio como a Carmen... El esfuerzo que se ha hecho también es importante, porque también es competencia del ayuntamiento velar por sus centros educativos. Más de 3 millones de euros se han invertido y se ha hecho posible que no haya ni un solo centro en Marbella que no tenga, por ejemplo, comedor escolar. Que cuando llegamos había cinco centros que no tenían comedor escolar… Eh, aparte de los tres que son de titularidad municipal. Hoy yo creo que nos podemos sentir orgullosos de ver cómo se sigue avanzando. Seguro que quedan muchas cosas por hacer, o sea, no solamente esa biblioteca, esa escuela oficial de idioma, sino también esa escuela de música y danza que también está prevista en una parcela anexa. O sea, tenemos mucho que seguir avanzando yo creo que haciéndolo de manera conjunta, querida consejera, es más fácil. Y sobre todo, eh, cara a los ciudadanos, es más productiva y es lo que se nos reclama. En definitiva, que seamos capaces de llegar a acuerdos de poner los intereses de los ciudadanos y de anteponerlos a cualquier otra cuestión y desde aquí simplemente te tengo que decir que por parte del ayuntamiento vas a tener a un aliado al 100% vas a tener a un ayuntamiento volcado en que tengamos las mejores condiciones dentro del ámbito educativo que sigamos formando a nuestros jóvenes que sigamos eh, teniendo una vía dentro del ámbito profesional que los incluya dentro de lo que es su carrera laboral y como decía estoy segura de que serán muchas las visitas que como hoy vamos a tener de la consejera. Termino diciendo que para San Pedro es un gran honor eh, que este curso que hoy se abre, este curso dentro de, de lo que es eh, la comunidad educativa de Andalucía, que se haya elegido para poder aperturar este centro, que tú lo inaugures, querida Patricia, y que además se haga para todos aquellos que, como ya os digo, hoy inician ese curso y empiezan las aulas. Enhorabuena, muchísimas gracias por habernos elegido y un fuerte abrazo. Muy bien. Muchas gracias, María. Muy buenos días, buenas tardes ya a todos. Decía la, la alcaldesa, mi querida amiga Ángele, recordaba en sus palabras ¿no? el legado que nos había dejado nuestro querido Javier Imbroda. ...que me acuerdo, como os podéis imaginar... ...todos los días de él... ...porque además tengo la suerte de estar en su despacho... ...con lo cual es que lo percibo cada día... ...me ayuda, me da fuerza... ...ayer decía en el Parlamento... ...en la, en la, en la comparecencia de inicio de curso escolar... ...en un debate que tuvimos ayer en el Parlamento... ...que afrontaba esta responsabilidad... ...de la Consejería de Desarrollo Educativo... ...y formación profesional con una doble responsabilidad. En primer lugar, el privilegio y la responsabilidad de gestionar, pues probablemente el instrumento más potente de transformación social, el que condiciona la Andalucía que vamos a tener en los próximos años. Pero al mismo tiempo, una doble responsabilidad de continuar ese legado de nuestro querido Javier Imbroda, que a pesar de la pandemia, porque no lo tuvo fácil, a pesar de la pandemia y de sus dificultades personales, sacó adelante sacó adelante grandes proyectos históricos que eran absolutamente necesarios en Andalucía por el abandono de años anteriores en la educación. Por tanto, doble responsabilidad que afrontó voy a intentar dejarme la piel y voy a procurar estar a la altura y eso significará que seguimos avanzando en un gran y poderoso sistema educativo público en Andalucía. Querida alcaldesa, muchísimas gracias por tu afecto y tu cariño siempre. Ya sabes que cuando vengo aquí a Marbella me siento en casa, he pasado muchos años de mi vida... ...por esta bellísima tierra... ...tengo que felicitarte... ...por el trabajo magnífico que haces en educación... ...la verdad que esta es una de las ciudades... ...ejemplo, ejemplo en Andalucía... ...de cómo la colaboración institucional... ...el compromiso de las instituciones... ...el remar todos en la misma dirección... ...hace que el sistema público educativo de Andalucía... ...aquí, en la ciudad de Marbella sea un gran exponente de lo que tenemos que conseguir y de esos pasos que hay que seguir dando para, como digo, lograr la excelencia en nuestro sistema educativo. Entre otras cosas, porque la excelencia, querida alcaldesa, es el mejor antídoto contra las desigualdades. Por tanto, ese es el camino que tenemos que seguir. Había una deuda pendiente con esta ciudad de Marbella en materia educativa, una deuda que ya tenían muchos años y que hacía que pudiera colapsar el propio sistema al faltar esos institutos de correspondencia de educación secundaria. Era una deuda pendiente que está medio saldada, medio saldada con este centro maravilloso, este instituto que inauguramos en el día de hoy para este curso escolar y que pronto, que pronto se le unirá ese instituto en la chapa también ...que se está construyendo, que sigue su curso, sigue su curso y que estará probablemente... ...y así lo vamos a, a, nos vamos a volcar para el próximo curso escolar. Quiero que sepas que Marbella es la única ciudad donde se están afrontando al mismo tiempo... ...dos obras de esa gran envergadura como son dos nuevos IES, la única ciudad en toda Andalucía. Así que enhorabuena... ...y vamos trabajando y así vamos a continuar, querida alcaldesa. Quiero saludar a mi amiga, a mi gran amiga Patricia, la gran delegada del Gobierno que tiene Málaga. Tenéis mucha suerte, mucha suerte de tener a esta delegada del Gobierno que se deja la piel por todos los rincones de Málaga, que coordina a la perfección todos los delegados territoriales, haciendo que ese cambio a mejor... ...que significa, que supone, las políticas de nuestro presidente Juanma Moreno... ...y todo el Consejo de Gobierno lleguen a todos los rincones de nuestra provincia. Por eso yo a mi tocaya la llamo Superpatri. Yo soy patri y mi tocaya es Superpatri. Querido Miguel, compañero del Gobierno anterior, que las hemos pasado tremenda ...y que ahora se incorpora a esta nueva responsabilidad, que es la suya que es la esencia de Miguel, porque Miguel viene de la inspección educativa, nada más y nada menos. Con lo cual, estoy convencida, y tenéis que estar muy tranquilos todos los malagueños, que la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está en las mejores manos, en una persona que entiende y que siente la educación. Por tanto, vamos a tener cuatro años... Fantásticos con él aquí en Málaga y para mí es una auténtica tranquilidad, querido Miguel, que estés al frente. Nos acompaña nuestra viceconsejera, que siempre está pendiente en estos cuatro hitos de inicio de curso. Ya solo nos queda las enseñanzas del régimen especial el próximo día 20 y estarán ya todos los alumnos en sus cursos y todo ya en el curso 22 23 está también aquí manu manu el famoso manu el director de la pae es el hombre que más habla por teléfono del mundo entero del mundo entero pero también es verdad que tiene una gran responsabilidad saben todos ustedes que de la agencia pública de la pae dependen prácticamente todas las reformas todas las construcciones toda la bioclimatización, así como gran parte o casi todos los servicios complementarios. Y cuando hablamos de un sistema educativo que supera los 7.000 centros y con más de un millón, casi un millón mil alumnos, estamos hablando del sistema educativo más grande en términos cuantitativos de todo el país y de varios países europeos. Por tanto un sistema de mucha envergadura que requiere que Manu nunca descanse y hable por teléfono las 24 horas cada día. Eso es exactamente así. Director, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, por tu acogida, por todo. Y enhorabuena a ti, a todo tu equipo directivo, a todos los profesores que integran esta plantilla. Os deseo lo mejor, que tengáis un magnífico curso los inspectores aquí presentes. Gracias por vuestra implicación, eh, especialmente en un curso complicado, complicado, porque estamos, saben ustedes, en el primer año de aplicación transitoria, en ese año de tránsito de la LOMLOE, en los cursos impares, complicados. por tanto, eh, los inspectores están siendo la clave, o sea, fundamentales en ese asesoramiento permanente a los centros y a los equipos directivos en este año, ...que es un año, como digo, de transición... ...y es un año especialmente, especialmente complicado... ...así que muchísimas gracias de corazón... ...y a todos, de verdad, por estar en el día de hoy... ...Carmen, Javier, en fin, todos... ...por estar en el día de hoy en este inicio de curso... ...volvemos a poner en esta tercera parada... ...que hace el inicio de curso, de curso escolar... ...pues a poner en marcha el motor en esta ocasión... ...de este inicio de curso para que se incorporen... ...pues todos los alumnos... ...todos los alumnos de secundaria obligatoria... ...de formación profesional... ...de bachillerato y de educación de, adulte, de adultos... ...el pasado lunes empezaron los de infantil, primaria... ...y educación especial... ...nada más y nada menos que 747.000 alumnos... ...entraron el lunes... ...y hoy, hoy, en el día de hoy... ...la nada despreciable... ...cifra de 855.455 alumnos... ...esas son las cifras en Andalucía... ...esas son las cifras en Andalucía... ...por tanto, 855.000 casi 500... ...que empiezan en el día de hoy... ...que lo harán en 2.741 centros... ...en la red de centros que corresponde... ...a los estudiantes que piensan en el día de hoy... ...y para que tengan todos los datos... Les diré que de esos 855.000 casi 500, 156.661 corresponden a la provincia de Málaga, que son los estudiantes que se incorporan hoy de Málaga, y en torno a los 10.000 lo harán aquí en Marbella. Por tanto, tienen que, que, que ver con estas cifras, ¿no? Como digo, la envergadura del sistema educativo. Empezamos con normalidad. Empezamos con normalidad. Se han mantenido los protocolos, las recomendaciones, los protocolos de higiene eh, y sanitarios, no más básicos, habituales, recogidos en esas instrucciones del mes de julio. Y ya saben que la, solamente a partir de seis años, en el transporte escolar, es la obligación de llevar la mascarilla puesta. Y tenemos un momento... ...que podemos afrontar con, en fin, con alegría, con esperanza, con ilusión... ...este curso escolar, dejamos la pandemia detrás... ...pero sí es verdad que iniciamos el curso con muchas dificultades económicas... las familias lo están pasando mal, está siendo un curso especialmente costoso... ...por esa inflación absolutamente descontrolada... ...y también por el incremento de los precios de la energía... Quiero que sepan, y seguro que lo saben ya, que hemos hecho un esfuerzo tremendo, tremendo desde la Consejería, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, en ese gran programa de ayudas, el más potente de los últimos años, 738 millones de euros en ayudas a la familia, en comedores, en becas, en transporte, en cero a tres años, absolutamente en todo, más de un millón de alumnos de Andalucía. Más de un millón de alumnos se benefician de alguno de estos tipos de apoyo, de ayuda por parte de la Junta. Y en ese paquete que se incorporó con gran alegría el pasado lunes, lo anunció nuestro presidente, pues esos 20 millones de euros, esas ayudas de 100 euros, ese cheque escolar para las familias con menos recursos, que no superan esos 15.000 euros de renta anual y que llegan a todos los alumnos. ...de secundaria, de primaria, de secundaria... ...y por supuesto de educación especial. Inauguramos el curso aquí, en este instituto precioso... ...lleno de luz, en Marbella, en Málaga... ...más de dos centenares de alumnos, ¿no?... ...en torno a 200 alumnos son los que se incorporan a este instituto... ...desde luego eh, tienen unos pocos de metros cuadrados para cada uno, ¿eh?... Van a estar estupendamente bien con estas zonas tan amplias en este instituto. Ha sido una inversión con fondos FEDER, aproximadamente casi 3 millones y medio de euros, pero desde luego yo creo que esto es un ejemplo de cómo hay que gestionar los recursos públicos. Nos tenemos que sentir muy orgullosos, muy orgullosos de que se gestionen de esta manera y que repercutan así en estos centros, ¿verdad?, que vienen a engrandecer nuestro sistema educativo moderno con todos los servicios la verdad es que absolutamente maravilloso en el curso 2022-2023 que empezamos ahora en lo que se refiere únicamente a los centros públicos de educación enseñanza en, sí de perdón de educación secundaria en toda Andalucía quiero que sepan ...que vamos a mantener, que un esfuerzo inversor importante en secundaria en toda Andalucía. Vamos a finalizar 259 obras en toda Andalucía... ...con un presupuesto que se está ejecutando de 800, perdón, 85 millones y medio de euros... ...de los que se beneficiarán aproximadamente 150.000 alumnos en toda Andalucía. Por tanto, mantenemos el esfuerzo... ...inversor en este curso y así lo seguiremos haciendo durante toda la legislatura... ...porque esta es exactamente la hoja de ruta que tenemos marcada. Tenemos que mejorar nuestras instalaciones y ampliar, como digo, nuestra red pública. En la provincia de Málaga, que les interesa especialmente a ustedes... ...pues se finalizarán 37 obras en centros de secundaria... ...con un presupuesto de 11 millones y medio... ...que disfrutarán próximamente y ya dentro de poco... ...aproximadamente 26.000 estudiantes en la provincia de Málaga. También quiero que sepan que junto a estas obras en infraestructura... ...y a estas intervenciones mantenemos el pulso de la bioclimatización. Seguimos avanzando con la bioclimatización en un programa potentísimo... ...que en esta primera fase dejará en Andalucía... ...430 centros antes de verano, antes de verano, completamente bioclimatizados. De las 30 obras de bioclimatización previstas en centros educativos en Málaga, 10 en concreto se están realizando en centros de educación secundaria. Por tanto, seguimos avanzando también... ...en esa bioclimatización, en centros que tienen más años... ...evidentemente, que no nacen ya con todas las instalaciones... ...y que hemos tenido y vamos a seguir mejorando. Vamos a seguir también con otras intervenciones... ...pequeñas intervenciones de eliminación de barreras arquitectónicas... ...que todavía hay alguna en algunos centros... ...modernización de instalaciones, etcétera. Como bien ha dicho la alcaldesa, efectivamente, querida alcaldesa... Eh, las chapas, las chapas pues va a ser el, el, el, el próximo instituto que se incorpore a la red aquí en Marbella, con toda seguridad, pues para el próximo curso escolar. También también estamos haciendo grandes actuaciones en el Instituto de Las Lagunas, en Mijas, y también el nuevo instituto en la zona soliva de Málaga Capital, ...cuyo proyecto se acaba de adjudicar, o sea que no vamos mal delegados, vas, vas a tener trabajo de seguimiento, ¿eh? que eso es buenísimo. Y ahora también, si me permiten, quiero anunciarles cuatro pequeñas intervenciones, pero que estaban ahí, que no acababan... De, de, ...de salir adelante y ya por fin, ya por fin las vamos a poner inmediatamente en marcha. Son pequeñas intervenciones, pero muy necesarias, muy necesarias. Y así me llena de satisfacción que por fin podamos sacar ya el proyecto... ...para ese muro tan importante, tan importante del IEM Miraflores de Los Ángeles... ...que estaba esperando... Y, ...y por fin ya vamos a sacar el proyecto de manera inminente... ...en el CEIP, Camino San Rafael, también de Málaga Capital... ...esa pista deportiva que estaba también ahí a Tascahilla, ...pues también va a salir de forma inminente... ...el ESA de Málaga Capital también... ...la reparación integral de la cubierta también sale ahora... ...y en la Escuela Infantil Adelfa... ...necesitábamos la mejora de estructura del edificio... ...y también sale... ...el proyecto... ...por tanto estoy hoy... ...especialmente contenta... ...porque eran cuatro pequeñas intervenciones... ...pero muy, muy necesarias en Málaga... ...y estaban ahí... atascailla no había manera de sacarlas pa'lante... ...y ya por fin... ...salen pa'lante... ...y quiero decirle... ...quiero decirle... ...también... ...de verdad... ...y mi gran agradecimiento... ...a todos los docentes de Andalucía... ...a todos los docentes... ...de Andalucía... ...sin duda... El corazón, el corazón del sistema educativo público en Andalucía. Estoy también contenta y feliz de que por fin en esta primera nómina del mes de, de septiembre podáis ver ya ese incremento que irá in, poco a poco hasta que acabemos en tres años, ¿verdad?, que ha sido todo lo que hemos firmado con los sindicatos, con el acuerdo en la mesa, en estos tres años consigáis por fin esa homologación salarial tan necesaria y tan demandada desde hace muchísimos años. Por tanto, empezamos también de esta manera intentando dignificar y apoyar la figura de nuestros docentes, que son, sin duda, como digo, el corazón del sistema. Tenemos... Eh, ...aquí en la provincia de Málaga, pues más de 22.500 docentes... ...que empezarán también a disfrutar de ese de esa homologación salarial... ...y aquí, querida alcaldesa, en Marbella, aproximadamente 3.000. Por tanto, me, me, me da mucha alegría saberlo y ese es el camino que tenemos que continuar. Quiero que sepan también, porque me habrán oído escuchar, que en el próximo curso escolar... Vamos a mantener casi 5.000 eh, docentes para reforzar las plantillas, a pesar, a pesar, como digo, de que ya estamos fuera prácticamente del COVID. Lo hemos hecho porque estamos viendo los resultados de mantener esos refuerzos en las plantillas. Se está notando en el sistema educativo y lo hemos decidido mantener también este año de esos Docente, ...aproximadamente 900 reforzarán las plantillas... ...en la provincia de Málaga. Quiero darles también últimos datos... ...ayer anuncié en el Parlamento... ...que iniciamos el curso escolar... ...y esto también me llena de satisfacción... ...con 696 unidades más en el sistema. Pues bien, de esas 696 unidades... ...en el sistema, en este curso escolar... 519, 519 serán en secundaria. Por tanto, un dato también importante que nos llena de satisfacción, como lo es también nuestro consejero Imbroda, hizo una gran apuesta cuando llegó en el año 19. No entendía cómo solo podía haber un instituto en toda Andalucía que tuviera el bachillerato internacional en el sistema público. Es que había uno. ...en Sevilla, había uno, no había más... ...bueno, pues para mí es una satisfacción decirles... ...que él consiguió ocho, no... ...los diez que tenemos ahora... ...porque el año pasado teníamos ocho... ...y empezamos el curso escolar con dos más... ...por tanto ya tenemos diez bachilleratos... Eh, ...de enseñanza de, de, de internacional, como digo... ...uno más en Sevilla, el Fernando de Herrera... Y uno aquí en Málaga, El Salvador Rueda. Por tanto, muy contentos también con seguir ampliando esta gran apuesta que hizo nuestro consejero Imbroda y que nos ayuda a internacionalizarnos también, que es muy, pero que muy importante. Termino recordándoles la gran apuesta que hemos hecho por la formación profesional. Va a marcar gran parte del rumbo en estos cuatro años queremos conseguir ese cambio de mentalidad, ese salto de mentalidad también hacia la formación profesional, porque lo necesitamos mucho, es muy necesaria para el desarrollo de nuestra tierra en los próximos años y además es el mejor plan de empleo de des perdón, contra el desempleo juvenil que podemos poner en marcha. Hemos incrementado hasta casi 159.000 las plazas que se ofertan en este curso escolar, 7.000 más que el curso anterior, de las cuales 2.000 son en una modalidad en la que vamos a apostar muchísimo, que es la FP, como saben, la modalidad dual. Y el último dato que les doy, pero se lo tengo que dar porque también me da mucha alegría, en esa apuesta por la formación profesional, seguimos aumentando la red de centros integrados de formación profesional en Andalucía. Y lo hacemos con tres nuevos centros integrados que se incorporan en este curso escolar. Y me da mucha alegría decirles que uno de ellos es el Centro Integrado de Formación Profesional ...de Campanillas en Málaga... ...de la familia profesional... ...de la informática y la comunicación... ...por tanto, yo creo... ...que afrontamos un buen inicio... ...de curso escolar... ...yo creo que tenemos un buen curso... ...por delante, hemos avanzado... ...con respecto al curso anterior... ...y este es el camino, de verdad... ...el camino que tenemos que seguir... ...quiero decirle ya finalmente... ...que pido disculpas porque sé que cuando se va con tanta intensidad, ¿no?, se tienen tantas obras en cartera... ...hay que avanzar y poner en marcha tantos atrasos históricos que tenía esta provincia y también en el resto de Andalucía... ...se producen algunos retrasos, no llegamos a lo mejor justo al día, hay que retrasarse una semana, pero bueno, eso ocurre... ...porque son muchas las obras que tenemos en carga... ...que es la gran satisfacción... ...y de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos... ...y también las circunstancias actuales... ...de la construcción... ...que lo están pasando también francamente mal... ...por todo el problema de suministro... ...el alza de precios, los precios de la energía... ...y eso también condiciona un poco... ...que lleguemos en algunas ocasiones a tiempo... ...por tanto disculpas por esos pequeños retrasos... ...pero sepan ustedes... ...que es precisamente... ...para que todo siga adelante... ...no se pare absolutamente nada... ...aunque nos cueste algunos días, ¿verdad?... ...o alguna semana de más... ...para cumplir el objetivo... ...de tenerlo todo en orden... ...muchísimas gracias de todo corazón... ...yo les deseo que tengan un magnífico... ...curso 22, 23... ...y desde luego... ...aquí tienen a esta consejera y a todo su equipo... ...a todo su equipo a su disposición... ...tengan la seguridad... ...de que nos vamos a dejar la piel... ...por estar a la altura... ...y por intentar hacer el mejor servicio público... ...a la comunidad educativa... ...muchísimas gracias a todos... ...inauguramos el curso... ...que la... <risas> no, no lo he dicho... ...muchas gracias... ...perdón por la extensión... ¿eh? ...perdón por la extensión... ...pero había muchas cosas importantes... Y, ...y cuando se hacen tantas cosas... ...hay que trasladarlo para que los ciudadanos sepan... ...dónde se gastan sus recursos... ...que eso es lo más importante de todo... Comenzamos el curso 22-23. Eso, 22 habéis visto esto, ¿no? Comenzamos el curso 22-23, está muy bonito.